de familia Qué por bueno estar con ustedes nuevamente les saluda Shanira Blanco, bienvenidos a un verano electrizante, Faro Company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 bueno, y este verano llegó, llegó electrizante. Participa del verano eléctrico, de la lotería electrónica, puedes ganar tantos premios. Mira, efectivo, bicicletas eléctricas.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 Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Ahora sí, familia, lamentamos los problemas técnicos, pero ya estamos listos para celebrar los sorteos de esta tarde, comenzando con el Pega 2. Mucha suerte, adelante. Ahora sí, boleto en mano. Vamos a ver esos números del Pega 2. Primer número del Pega 2 es el número 5. 5, siguiente número. Ahí está, es el número 0. Número 0. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 5050. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 3. 3. Siguiente número. Es el número 4. 4. Último número. Es el número 6. Número 6. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy.